Justamente en esta fecha se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar. Siempre se habló de planificación familiar como una serie de prácticas para ¿Mm? controlar eh, justamente la reproducción. Exacto. Eh, bueno, en este caso lo que queremos es orientar a cómo la reproducción asistida... Puede colaborar en la planificación familiar. Me encantó, me encantó el tema. ¿Lo presentamos? Por supuesto. Vamos a presentar a Antonio Martínez. Él es ginecólogo y especialista en fertilización asistida. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido Bien. a Desde la Redacción. Un gusto tenerte acá. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿qué tema, no? Definitivamente, definitivamente. Es un tema central en toda sociedad y en toda persona. Uh -huh. El tema de la, de la planificación familiar. Y más en estas épocas donde hay varios factores que influyen Uh -huh. ...sobre este tema de distintas maneras. Así uh -huh. que me parece muy propicio y, y muy acertado que lo hayan traído. Yo decía recién que se hablaba mucho de planificación familiar... ...en el sentido de controlar la reproducción sexual... ...a través de métodos anticonceptivos y demás. Pero hoy se planifica la familia con esto, por ejemplo, de retardar la maternidad. Definitivamente. Sí, este es un concepto, digamos que tradicional y que bueno, la realidad sociocultural ha venido modificando. Entonces planificar, ahora hay medios que permiten este, buscar el momento, que es lo que se trata de llegar a conformar esa familia, tener esos hijos. Uh -huh. bueno, y acá juegan muchas cosas porque la fertilidad a veces no es tan fácil y tan automática como se pretende. Y bueno, cuando llegamos al momento decimos ahora vamos a tener chicos, eh, los chicos no llegan, ...y ahí dicen, ¿qué pasó si yo lo tenía todo planificado? Uh -huh, uh -huh. Entonces ahora es donde es importante y es el mensaje que hay que transmitir... Eh, ...el conocimiento de la fertilidad, uh -huh. es decir, sobre todo en la mujer... ...en el hombre por supuesto que también, pero bueno, la, la fertilidad de la mujer es más compleja y eso... eso... Eso quería preguntarle, doctor, si bien se sabe que la mujer nace, por ejemplo, con una cantidad de, de óvulos... ...que uh -huh. se van agotando y ya a los 35 años necesitan tener un estudio o ir controlando los de otra forma... Si bien no el hombre que cada 90 días se van renovando los espermatozoides, ¿es así? En realidad en el hombre se renuevan constantemente. Ah, mira. Constantemente se están uh -huh. renovando. tarden en madurar 90 días, pero uh -huh. están madurando uno detrás de otro. Uh -huh. O sea, y esa es la única función que tiene en la parte productiva más, reproductiva masculina. En cambio en la mujer es más compleja, intervienen muchos órganos, es multifactorial el tema de la fertilidad en la mujer. Entonces ahí tenemos que ser mucho más. Eh, cautos y más conscientes al momento de evaluarla. Muy importante, eh, y siguiendo también lo que decía recién, esto de tomar conciencia, porque a veces nos ocupamos las mujeres del tema cuando decidimos ser mamá. Exacto. Y, y, y mucho antes nadie nos advirtió, Exacto. ojo, que a partir de tal edad hay que controlar eh, tal o cual cosa, cuidar tal o cual otra. Sí, yo, yo inclusive sería un poco más amplio, no diría que a partir de de tal edad, Ajá, siempre. yo creo que es un cuidado que es permanente. La mujer tiene que estar consciente de su función este, en la fertilidad. De hecho, eh, la, el inicio de la fertilidad, con el inicio de sus ciclos menstruales, inicia una nueva etapa en la vida de la mujer, que finaliza justamente cuando finaliza su vida reproductiva con la desaparición de los ciclos. Pero bueno, todo este periodo en la mujer... Eh, tiene una curva que va descendiendo. Sabemos que la fertilidad óptima, la naturaleza, la ha previsto uh -huh. en los primeros años después de la menstruación. a los 25 y después de los 25 o 30 empieza a decaer. Eso es lo habitual, pero hay casos donde existen otros factores uh -huh. que aparecen cuando la mujer decide entonces buscar el embarazo y ha olvidado que tiene un, un, un sistema, digamos, reproductivo que tiene que saber cómo funciona, eh, si está íntegro... Eh, cómo están sus ovarios, porque eh, generalmente hay una confusión. La, la paciente viene y dice, yo me he echo el papanicolau sí. y la ecografía todos uh -huh. los años. Y los controles y está... normales en el ginecólogo. Claro, pero es, es básicamente uh -huh. eso. ¿eh? El ginecólogo va a controlar a tu Papa Nicolau que mira el cuello del útero y tu ecografía que mira el útero y los ovarios. Uh -huh. Pero eso nos dicen muy poquitito de la fertilidad. La fertilidad es una cosa mucho más integral. Uh -huh. Entonces, eh, la idea que tiene que prevalecer en esta sociedad donde estamos postergando es desde joven empezar a, a, a tener en cuenta esta función y a conocerla y cuidarla uh -huh. eh, yo tengo pacientes que vienen a los 35 años tuve una <risa> antes de ayer eh, que venía por una segunda opinión porque bueno empezó con un dolorcito se va a hacer ver y tenía le dicen en la ecografía unos miomas, estos uh -huh. miomas son fibromas en el útero, y bueno, los médicos le habían dicho que había que operar y sacar todo, sí. eh, otros le decían, no, yo no te opero, pero si te embarazas vas a tener, poder tener complicación entonces pobrecita desesperada viene a plantearme una segunda opinión. Y eh, más allá del caso particular, yo le pregunto, ¿y tu mamá tuvo miomas, tenés hermanas?, porque es hereditario. Y me dice, sí, mi mamá tuvo mi mamá a los 37 años le sacaron el útero. Oh, wow. Y ella tenía 35. Y, y ¿cuántos años tenía tu mamá cuando naciste? Y ella tenía 28. O sea, en ese momento, si ella se hubiese hecho una ecografía o un control a los 25 años, quizás no hubiese llegado a esta situación tan extrema. Uh -huh. Porque esperó ese momento que ella creía que podía. Es más, quería postergar un poco más su maternidad. Claro, porque pero todavía tenía otros montón. planes. Pero bueno... Entonces esos 35 años era demasiado tarde para él. Sí, qué importante sí, no. en los primeros controles del ginecólogo, entonces que pregunten la educación, ¿no? la educación, la educación. El día de mañana. Sí, el, el, el ginecólogo también atento y eh, pensar que también todo puede estar bien y de repente por cierta cuestión de salud no, entonces ahí hacer hincapié. Pienso en alguna la situación oncológica. Un dolor, un dolor. No, pienso en alguna situación oncológica. Veo que ah, por ahí no se relaciona. Tema, y... otro, eh, bueno, la, lo que pasa es que la, me, la, la biología es así. Este nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestra biología. Claro. Entonces, la mejor manera es, bueno, la medicina nos provee de herramientas muy, muy eficientes en los últimos años que nos permiten eh, lo que se llama la medicina predictiva. Es mm. decir, el, el, los estudios genómicos y genéticos. Hay paneles que, bueno, yo tengo un riesgo de desarrollar este tipo de problemas en el futuro, una endometriosis, fibromas, este, una... Menopausia precoz, uh -huh. no es infrecuente. Es decir, hay muchas este, herramientas de lo médico que nos llevan a poder hacer esto que se llama medicina predictiva uh -huh. y de después la preventiva. Claro. ¿Entiendes? Esta uh -huh. chica, bueno, haber detectado esos, esos miomas a tiempo nos hubiera permitido prevenir estas complicaciones que ya estaba teniendo ahora, por ejemplo. Doctor, ¿qué tanto en contra puede jugar la parte emocional a la hora de hacerse un tratamiento o a la hora de no ir por el tratamiento, sino de, de la forma tradicional? ¿Puedes jugar sí. mucho en contra de esto de estar todo el tiempo con las ganas o con el miedo? ¿Y eso puede restarnos eh, un poquito? El, el, el estado emocional uh -huh. es a veces más una consecuencia uh -huh. que una causa. Uh -huh. Si la paciente viene muy tranquila hasta que se entera que tiene problemas para concebir, uh -huh. ahí empieza todo el tema de la ansiedad y las angustias. ¿En qué manera eso va a jugar después en el pronóstico, en el resultado del tratamiento? Es relativo, es muy difícil de evaluar. Pero bueno, nosotros nos encargamos de que esas pacientes que empiezan a transitar todo el problema de su infertilidad tengan un apoyo psicológico como corresponde y una persona especializada en infertilidad. Verdad. Es decir, porque a veces van a... Yo tengo mi psicóloga que me hace psicoterapia, sí. o me hace coach, este, claro pero el tema de la fertilidad toca ciertos núcleos que solamente hay una especialización en psicología de la infertilidad. Entonces Totalmente. tiene que ir a alguien que esté hablando el mismo idioma y el mismo nivel de angustia que está transitando esa pareja, porque esto no solo lo vive la mujer, lo vive de una manera muy especial la mujer, pero el hombre está participando de toda esa angustia y de distintas maneras, en la relación, en cómo Totalmente. esa relación uh -huh. eh, continúa después de ese agnóstico. ¿Y cuáles son las eh, últimas novedades de la ciencia para el problema de, de fertilidad y que haya acceso acá en Mendoza? Digamos, las grandes técnicas este, que cambiaron la historia de la fertilidad eh, fueron la fertilización in vitro, es sí. decir, la posibilidad de sacar el óvulo del cuerpo de la mujer sí. y juntarlo en el, en, el, en el laboratorio para formar un, un embrión que iba a ser trasladado al, al, al útero de la mujer. Eso fue el gran cambio que fue el nacimiento primero en el 78 y después de los 80 uh -huh. y estaba a, se ha ido perfeccionando muchísimo, pero fue el gran salto. El segundo, en los principios de los 90, era para las infertilidades masculinas muy severas. Es decir, tenía muy poquitos espermatozoides el hombre y por más que los pusiéramos in vitro eran tan pocos que no alcanzaban a fecundar. Y aparece una técnica que se llama ICSI. Ah, mira. El ICSI es la microinyección de un solo espermatozoide adentro de un óvulo. Entonces eso a los varones con problemas muy severos, ha permitido darles la posibilidad de ser papás. Entonces, esa fue en, en los 90. A partir de ahí, todos los aportes vienen, sobre todo en los últimos años, del terreno de la genética. Es decir, empezamos a poder acceder además a información que viene en esos embriones, ¿eh? lo que se llama el diagnóstico preimplantacional. Es decir, si hay riesgos, por ejemplo, de enfermedades en, en que tengan esa pareja uh -huh, hereditarias, uh -huh. eh, podemos analizar si ellos, eh, el embrión, ¿no es cierto?, que se ha fecundado, va a tener o no ese riesgo. ¿Ya desde, la ya desde que los eh, juntan a los dos, desde ahí? Exactamente. Wow. Es ya preimplantacional. Uh -huh. y, y en cuanto a cambios, incluso antes eh, se implantaban... Eh, sí. <risa> Yo viví esa época, los Usted múltiples. Usted vivió la los de múltiples. los embarazos múltiples. Exactamente. No, ni ni terminé, ya se este, estaba riendo. Sí, sí, porque es <risas> lo que preguntan los pacientes cuando y voy a tener múltiples. Uh -huh. No, hoy en día eso es participación. Sí, este, se, se, se, se transfiere uno, máximo dos, este, para evitar eso que antes se hacía porque era muy precario el modo que. Por eso les digo, ha ido esto perfeccionándose mucho. Entonces se fertilizaban seis, se pasaban los seis. No. Entonces. Eh, eh, a, ahí surgían estos famosos este, múltiples que son historia de la, de la especialidad de la medicina reproductiva, pero ahora es historia, ya, por suerte. Me quedo con esto que decíamos también al principio, esto también del tema de, de que el hombre también, la importancia de que mm. se hagan los controles, porque mm. uno por ahí piensa en esas parejas que se pasan años buscando un hijo que la verdad que debe ser sumamente triste y frustrante porque no es que todos los días una puede quedarse embarazada, sino que tiene sus tiempos y su proceso y una por ahí piensa, soy yo el problema. Y a lo mejor es importante sí. en compañía con la pareja decir, mira, entre los dos hagámonos los controles porque a lo mejor el problema no está tanto por mi lado, sino ver cómo puede ir la parte del hombre. Esto no puede quedar, digamos, uh -huh. sin, sin, sin decirse sí. y sin nombrarse. Eh, el hombre eh, tiene problemas de fertilidad también. Y de hecho, el 50% de los problemas pasan uh -huh. por el hombre. Lo que sucede es que el hombre, y culturalmente, históricamente, asocia su fertilidad a su sexualidad. Uh -huh. Entonces dice, anda vos, que te vean, porque yo claro, claro, yo claro. prestaciones sin problemas, sí, es de 100%. Sí, sí, sí. Entonces, él dice, yo no tengo problemas. Y siempre que puede ser muy bueno desde el punto de vista de sus prestaciones sexuales y muy eficiente, puede tener cero espermatozoide... Y no dice nada eso de lo sexual sobre la calidad claro, de su espermatozoides, la cantidad total. de su espermatozoides. Entonces, la consulta en el consultorio de infertilidad es de la pareja. Bien. Uh -huh. La pareja tiene que venir juntos y son el paciente son dos. Uh -huh. En nuestro que le trata de hacer entender a las obras sociales, este, nosotros no tenemos un paciente, tenemos dos en una consulta. Cada uno con su historia clínica, sus estudios específicos este, y su abordaje. Especial, porque eso es lo otro que tiene bueno la, la medicina, lo que está atendiendo ahora en todas las áreas, pero en esta en particular, es a personalizar el estudio y personalizar después el tratamiento. Eh, estuve en un congreso, el más grande que se hace, que es el Congreso Europeo a nivel mundial... Y, eh, bueno, se hacía mucho hincapié en esto y uno de los expositores usó la eh, analogía del de zapatito de la cenicienta. Uh -huh. Nosotros queremos que le entre el zapatito de la cenicienta a todas. Y no, le va a entrar una sola porque hay una sola cenicienta para ese zapatito. Y claro. esto es lo mismo con los estudios. No es lo mismo una paciente que viene con una obesidad, que una paciente que viene con un claro, ¿no? peso bajo normal, una que tiene 38 años que una que tiene 28, uh -huh. una que tiene... ...digamos, antecedentes de ciertas patologías como metabólicas, que otras que no lo tienen... ...entonces lo que estamos buscando eh, es personalizar cada caso y cada problema dentro de ese rango... ...tiene que ser estudiado de una manera especial... Y manejado de una manera especial, Exacto. que es lo que yo creo también nos permite esto de la genómica. Uh -huh. que podemos hacer perfiles genéticos de pacientes donde Somos vemos qué, únicos, riesgos, ¿no? qué riesgos tiene esa paciente, uh -huh. desarrollar una diabetes, este, tiene una menopausia precoz. Todo esto son herramientas que en, hace muy poco tiempo estamos disponiendo para mejorar lo que la medicina puede hacer, porque también la medicina no puede resolver todos los problemas, que es otro de los mitos que tienen las pacientes. Es decir, una vez me embarazo cuando ya yo llego el momento que tengo todo planificado y ahí aparece la sorpresa, y la otra es, bueno, si no me embarazo me hago un tratamiento, claro, me hago un tratamiento claro. y uh -huh. con eso... Como este, si garantía. Y, y ahí surgen las grandes este, dificultades y la, la, las grandes frustraciones donde eh, enfrentamos a la realidad de la biología, que no es la que nosotros a veces eh, tenemos pre planificada. Totalmente. Doctor, hacemos un alto para leer los mensajes que han llegado al 2613-4444-44. Los vamos a poner en pantalla porque se han sumado con este tema. Puede ser. Mira, buenas tardes, por favor. La ley de fertilidad asistida debería analizarse nuevamente. En muchos casos no se cumple, no se brinda la atención necesaria, no hay un acompañamiento integral. Fui paciente del doctor Martínez muchos años. Excelente todo el equipo de profesionales. Hoy tenemos a un gordo hermoso, dice Marcela de Rivadavia. Mira, por acá para el doc me gustaría que le preguntaran al doctor sobre los estrógenos. Lo dejamos doctor, ahí, anote. leemos estrógenos. Gracias, doctor Martínez, por ayudarme a traer a mi bebé al mundo. Gracias a todo su equipo. Doctor Maimone, licenciado o licenciada Navas, no sé. La y psicóloga. La, ah, la licenciada. Y la genia de Mica, dice Belén Quiroga. Mira, por acá, este, más preguntas para el doc. Hoy me gustaría preguntarle ¿no? al doctor qué pasa con las personas oncológicas. Sí, Mira, como decía María recién, sí. cómo pueden hacer una planificación familiar. Hola, chicas, hermoso el programa. Pregunto al doctor, me diagnosticaron el mal de Hashimoto. Estoy tomando levotiroxina y tengo 45% dos años, he sido mamá dos veces ya sin problemas, pero antes de este diagnóstico, ¿puedo ahora lograr un embarazo antes de que pase más el tiempo? Bueno, muchos ahijados se ve que sí, tiene sí, el sí, doctor, nos sí. encantaba. Ah, yo diría que Fremó acá me voy a olvidar de todo lo que he tratado de registrar. ¿eh? Acá tenemos, hola, qué emoción verlo al doc junto a nuestro milagrito, bueno, justo supongo que es la, la, una foto de un ahijado del doctor. Sí, sí, sí. Eh, a ver sí, qué más sí. dice por acá, el segundo intento. Besos al doc, ya iremos sí. a visitarlo. Gracias sí. a todo el personal de. Fibes fertilización in vitro. Bien, gracias. Segundo doc. intento, por ejemplo. ¿eh? Perfecto. Eso nos lo dice Estela de Maipo Ajá, mira Quería preguntarle al Uf, doctor qué opina del análisis otro, de sangre prenatal no otro, invasivo. Otro gran, tema, otro gran eh, tema. Bueno, el último, Dani. El último. Buenas tardes, chicas. Un capo total, doctor Martínez. Gracias a él tengo a mi amado hijo. Bueno, vamos a jugar al juego de la memoria. Estrógenos, <risa> estrógenos. Primero la ley. La ley. Sí. Tiene mejor memoria. No, son temas lo que Porque no está, es tema está de Rainbow, tema. Sí, sí. Eh, Hay que dejar aclarado que en, el, en junio del 2013 se sanciona una ley que es la de cobertura integral uh -huh. de todos los tratamientos relacionados con problemas de fertilidad. El estudio y el tratamiento de la temática de infertilidad ingresa al listado de prestaciones médicas obligatorias. Entonces, obras sociales, prepagas y Estado tienen, tienen que, que cubrir sí. a nivel nacional, fue esa ley. Entonces, hoy en día los pacientes que pasa que claro, hay un tema económico de atrás que todas las horas sociales ya lo sabemos, no vamos a entrar, que no sí. alcanza el dinero es entendible, entonces retasean a veces, este un poco las coberturas pero bueno, cuando hay una justificación y está documentado una historia clínica, estudios y demás el ahora social no tiene otra alternativa o sea, hay que ir y decir, bueno tienen que cubrirme y cubren tres tratamientos, de baja complejidad y de alta complejidad. Uh -huh. eh, este, Estos que acabamos de nombrar, que son de alta complejidad, hasta tres intentos la ley lo cubre. No ah, son bien. muchos lugares en el mundo donde se cubre. Cubre la ovodonación, uh -huh. cubre la vitrificación de óvulos en casos oncológicos, que es lo que nombraban también en una de las preguntas. Es decir, una mujer que va a recibir un tratamiento oncológico con esas drogas y con ese, ese tipo de quimioterapias o radiaciones, eh, le afectan la cantidad de óvulos y los claro. puede perder entonces, sobre todo en chicas jóvenes que no han tenido hijos, existe la posibilidad de extraer esos óvulos o parte del tejido ovárico y congelarlo. Uh -huh. Eso la ley también está obligada tiene a cubrir. Tiene que hacer cargo de... Y la ley, la ley, digamos, la obra social o tiene que hacerse cargo también de eso. O sea, igual que en el hombre, por supuesto, si sí. el hombre tiene un tumor y tiene que congelar claro. espermatozoides, también Bien. la ley se lo cubre. Uh -huh. Excelente que la tengamos porque en caso de no responder se puede recurrir a la justicia sí, y ahí sí. la, la respuesta va a tener que ser irremediablemente positiva. Doctor, sí. eh, estrógenos. Estrógenos, la palabrita uh -huh. es muy femenina porque el estrógeno es la hormona de la mujer. ¿eh? Uh -huh. El estrógeno es el que produce los cambios ¿eh? en, en, en el desarrollo femenino. Eh, cuando viene, el, digamos, la, la, la adolescencia y la puerta... Eh, empiezan a aumentar los estrógenos. Esos estrógenos, el origen de esos estrógenos son los óvulos que empiezan a madurar. Entonces, empiezan a aumentar los estrógenos, empiezan a aparecer los cambios en la mujer y empiezan los ciclos menstruales. Cuando desaparecen, digamos, los óvulos y no hay más ovulaciones, desaparecen los estrógenos y llega la menopausia con todos los cambios asociados a eso. Eh, el estrógeno es la hormona natural femenina, es la que produce los hermosos cambios este, dentro de la biología de la mujer y eh, hay que tratarla con respeto porque a veces se dan tratamientos con estrógenos en dosis altas, sí. entonces también tiene el lado negativo los cánceres de mama este, o, o cánceres que son hormonodependientes, entonces bueno hay que tener cuidado a quién se da si hay que darla Totalmente. como sustitutiva a veces la mujer que tiene menopausia precoz eh, a los 30 años se queda sin ciclo y sin por lo tanto sin, sin estrógenos, se les da porque influyen sobre la dosificación, uh -huh. influyen sobre distintas características, futuras. Muchos mensajitos que llegaban agradeciendo por, por su amado sí. hijo tan esperado. Así que como decía, mientras los leía, me imagino sí. que a tener un montón de ahijados. Y me gustaría dejar un mensaje. No sé si puedo decir esperanzador o positivo a todas las mujeres o parejas, hombres que nos estén sí, viendo, sí, sí. de que sueñan con tener una familia, de que sueñan con tener un hijo y sí. podemos darle ese mensaje de sí, se puede. Yo lo que diría es, digamos, lo que inició esta, esta uh -huh. eh, charla, que es eh, tener conciencia de que la fertilidad hay que cuidarla, hay que conocerla uh -huh. y es importante tenemos métodos que son sencillos para saber por ejemplo la reserva ovárica. es un examen de sangre que lo en las obras sociales, sí. entonces eh, a veces los ginecólogos no están con la digamos enfocados en el tema de fertilidad, están más enfocados en la área ginecológica, entonces el papá Nicolás está bien, la, la, las mamás están bien y la ecografía está bien, pero y la fertilidad es mucho más que eso, entonces a veces pedirle al, al ginecólogo este doctor otras cosas más específicas del área de fertilidad. Sí. Lo mismo al hombre, ¿eh? Uh -huh. ¿Tiene que, sí. Sí, se nos acabó el tiempo. Ah, pero pero, pero bueno. no queremos fallarle, por lo menos a las personas que alcanzamos sí, a sí. leer. Eh, 42 años, toma levotiroxina, claro, claro. ¿tiene posibilidades de intentar eh, de nuevo? Hay que venir al consultorio y hacer los estudios de estos que Cada estamos hablando es para evaluar cómo está la parte de ella, cómo está la parte de él y darle. Un pronóstico de fertilidad, que eso es lo que hacemos nosotros, porque claro. yo no le puedo decir vos te embarazás, vos no te embarazás, eso escapa a mi, a mi sí. posibilidad médica. Entonces sí, orientarlas en, en, en las chances, los riesgos o, o, o posibilidades que tiene. Y por último, era la del análisis de sangre prenatal, a esa que le podemos decir. Ah, no eso, invasivo. El, eso es muy, muy bueno, uh -huh. porque se puede este, en estos momentos hacer un estudio nada más que extrayendo sangre ya prenatales cuando ya está embarazada. Uh -huh. Habíamos uh -huh. hablado de los que se hacen implantacional cuando está in vitro todavía el embrión, sí. tenemos también métodos no invasivos para analizar eso, pero una vez que la mujer está embarazada durante las primeras 12-13 semanas, ahí podemos evaluar en sangre, sin necesidad, como se decía antes, de ingresar claro, no invasivo, a sacar ¿no? una biopsia de la, de la, de la placenta, sí. directamente en sangre con unos estudios, de análisis bioquímicos y una ecografía, podemos evaluar si ese bebé en esas 12-13 semanas no tiene una patología que es genética o trastorno. O sea que digamos. está bueno. Uh -huh. Es, es no, una cosa muy nueva, muy moderna y que la estamos empezando a implementar en Mendoza. Sí, Bien, sí. doctor, gracias. maravilloso. No, Muchísimas gracias. Tendríamos, Podríamos seguir. Sin duda. Han llegado muchísimos mensajes, pero bueno. Con eh, mucho gusto. Hemos...